Lo haces por dinero o fama Si estás intentando escribir como cualquier otro yeah, yeah, yeah. Si Esto no es que fantástico, dinero, es Lion Records no como tantos no Ya como la sabes de que se Desde el estudio de dos pesos, desde hace rato Nos tocó vivir lo que muy pocos soportan como no todos aguantan Aquí queremos todo y la vida está muy corta Respeto a quien cayó Porque en corto se levanta Lágrimas de madre corren sobre las banquetas Esperando a que su hijo vuelva para estar contenta Todos salen de noche para ganarse la feria No todos vuelven a casa La muerte toca la puerta Que nunca me falte un buen abrazo que me da mamá que no me falten los buenos consejos que me da papá Que no falte ni un hermano, vamos a triunfar Quiero que todos estén el día de mi funeral Nunca voy a olvidar estas canciones de morro Cuento a mi carnal armando unos buenos puros. Hoy miro a mis sobrinos y mi hermano dando todo Que estén en el concierto de este vato loco Crecimos con lluvia Entre calles oscuras solo una, la música cura, todas las heridas, lo sabe la luna, hay sangre en la banqueta, mientras el viento susurra, suelto golpes con veneno, escribo ya no tengo freno, canto para esto soy bueno, me acompaño del terreno, prende otro que esto quema, la vida ya dio Dime cuánto es lo que apuestas, dime cuántos te detestan Vida solo hay una, no hay que bajarnos del tren Armo una liviana y por si en la noche me ves Hace mucho frío, creo que ya dieron las tres Y yo solo ando pensando en escribir otro CD Vuelo lejos, quiero desaparecer No me quejo de lo que nos tocó ayer Hoy festejo, no me voy a detener Hoy en serio, nada me podrá vencer crecimos con lluvia, entre calles oscuras, vida solo una, la música cura, todas las heridas, lo sabe la luna, hay sangre en la banqueta. Es Lion records ya la sabes desde el estudio de dos pesos desde hace rato es Lion records en los platos fantástico producciones yeah yeah y hoy crecimos pocas soportan, nos tocó aprender cómo no todos aguantan, aquí queremos todo, la vida está muy corta, respeto a quien cayó porque en corto se levanta.